Check the mic and make sure it sounds right, boy. Bienvenidos a Estilocracia. Estamos de nuevo aquí para recordarles que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y hoy hablaremos del mejor calzado que existe para andar cualquier camino. Es decir, los zapatos artesanales. Amigo Estilocrata, Existen muchas marcas reconocidas en el mundo de la zapatería y estas varían muchísimo entre sí. Podemos encontrar zapatos de 0, 50 dólares, es decir, alrededor de 1.000 pesos mexicanos, 4.000 dólares o incluso 15.000 dólares, es decir, 300.000 pesos mexicanos. ¿Y por qué cambian tanto los precios? Bueno, esto tiene que ver con muchos factores. Hay zapatos que tienen un precio elevado por su calidad y hay otros que además de su calidad elevan su precio por la marca firmas como Louis Vuitton, Gucci, Hugo Boss Hermenegildo Seña tienen zapatos que elevan su precio por lo prestigiado de sus casas pero esa no es toda la historia hay otro tipo de zapatos que solo conocen los auténticos especialistas y estos tienen un precio elevado no por la marca sino por las construcciones sus pieles y por las horas de trabajo que los artesanos empeñaron en su fabricación. Por eso es que cuando una marca fabrica a mano, lo presume. Incluso hay marcas que tienen procesos parcialmente fabricados a mano. Y con ello pretenden engañar al consumidor. Y es que, estilo cata, para los aficionados a la alta zapatería, es muy importante que un zapato esté completamente hecho a mano. Esto es mucho más valioso a que sea de una marca muy reconocida. La fabricación a mano asegura una calidad que no se podrá igualar nunca en el diseño ni en durabilidad. Nosotros sabemos que tú quieres ser un especialista. Y si no los compras no te da mal saber qué es lo mejor del calzado. Antes de comenzar te invitamos a que visites nuestra página estilocracia.com Allí encontrarás artículos de utilidad o hasta cursos como el de Vícete para triunfar donde en 20 videos te enseño mis mejores secretos para vestir elegantemente invirtiendo muy poco dinero este curso cuesta solo 250 pesos y te va a ahorrar miles de pesos durante toda tu vida búscalo en estilocracia.com. te dejamos el link en la parte superior derecha de la pantalla y en la descripción bueno, ya que dejaste tu like por esas imágenes ahora sí comenzamos primero de Inglaterra Inglaterra es uno de los países líderes en fabricación de calzado artesanal todas ellas dignas de excelente calidad y prestigio y a continuación te presentamos algunas Gatziano and Geerling una de ellas es Gatziano and Geerling que fue fundada hace más de 21 años por Tony Gatziano y Dean Geerling su objetivo era claro, crear los zapatos más finos mezclando los diseños italianos pero con técnicas de confección británicas. Y el resultado es sorprendente. Graziano y Geeling tienen zapatos fabricados completamente a mano en su taller de Northampton. En su taller solo hay 20 artesanos, pero todos ellos están dedicados a tiempo completo a crear obras de arte para los pies. El zapato B-Spoke Alcanza una expresión pocas veces vista con esta marca. Enseguida está la marca John Love. John Love fundó su compañía de calzado a medida del mismo nombre en 1866, habiendo estado en el negocio desde 1849. John Love opera de forma independiente en Inglaterra y como parte del grupo Hermès en París. Conocidos por su estilo tradicional de calzado inglés, los zapatos de John Love son artesanalmente de cuero premium y cuentan con una ribela Goodyear. Tal vez más conocido por ser el zapato preferido de Carlos, el príncipe de Gales, que luce siempre un par de Oxford John Love de los años 70. Estos zapatos son hechos a medida porque son una pieza de inversión atemporal. Crockett Jones Fue fundada en Inglaterra en el siglo XIX por Charles Jones y Sir James Crockett, Crockett Jones sigue siendo propiedad y operada por la cuarta generación de las familias fundadoras originales, utilizando la soldadura Goodyear y un proceso de construcción de ocho etapas. Los zapatos Crockett Jones están hechos para durar. Aunque sus modelos son tradicionales, han logrado conservar su atractivo. Por ejemplo, Daniel Craig las vistió protagonizando a James Bond en Skyfall y Spectre, sus últimas películas. De Japón. En Japón también encontramos una gran cantidad de zapatos artesanales, entre ellos las siguientes marcas. Yohei Fukuda. Yohei Fukuda es uno de los mejores zapateros del mundo y dada su longevidad, ha estado a la vanguardia de Japón durante mucho tiempo. En el simposio japonés celebrado en Tokio, los artesanos locales preguntaron repetidamente acerca de su reputación en el resto del mundo. No podían creer que fueran considerados en el mismo nivel que los zapatos artesanales europeos. Cabe destacar que Yokei Fukuda estrenó con los reputados zapateros ingleses John Love, Gatiano and Girling y George Cleverly. Ahora veamos a Eiji Murata. Eiji Murata Sigue los pasos de su padre, que era un fabricante de zapatos en Tokio. Antes de establecer Mendor, mano de oro en francés, en 2011 estudió en la escuela Kagami de Fusao Kagami Shoemaking School. El señor Murata se encarga de cada parte del proceso de fabricación por sí mismo, lo cual es una hazaña, por decirlo menos, dado que se requieren 150 horas de trabajo cada uno, sus zapatos a medida pueden requerir 18 meses antes de que se complete. Como resultado, solo fabrica 15 pares de zapatos al año. Veamos ahora a Miyagi Kōjio Miyagi Kōjio es la única marca japonesa que no fue creada en Tokio. Se estableció por primera vez en la ciudad de Higashiyonban, ciudad de Sendai en 1942 y opera desde Nanjo. Yamagata Hoy en día Un establecimiento del norte Fue uno de los primeros en introducir La soldadura Goodyear a nivel industrial En 1952 Ya estaba actualizando Su antigua maquinaria Con tecnología moderna Además, Miguel Coggio Ha estado trabajando con Barclays Shoes Desde 1969 Incluso Había garantizado los derechos de fabricación Y venta de zapatos Bajo el nombre de la marca inglesa en Japón. En el número 4, nos gustaría hacer una parada en México. Aquí tenemos que hay muy buenos zapateros y creemos que en algunos años podremos llegar a competir con las marcas internacionales. Y aunque muchos ya conocen la marca Franco Cuadra, cabe aclarar que aunque son zapatos artesanales, ellos ya se han convertido en una fábrica grande con producciones en serie. Otro día dedicaremos un video a Franco Cuadra. Veamos ahora el Atelier Amareto. El primer Atelier Amareto se ubica en León, Guanajuato, y ahí hacen zapatos artesanales de muy buena calidad. Siguiendo el modelo de los talleres europeos de la época del Renacimiento y de diseñadores como Salvatore Ferragamo, el objetivo del taller, claro, es brindar un servicio personalizado de confección a la medida. A diferencia de la industria internacional, el modelo de negocio de Amareto requiere un proceso mucho más especializado así como de herramientas específicas que aún no se pueden conseguir fácilmente en México. Los que conforman Amareto trajeron maquinaria de Hungría, materiales de Londres, España, Francia e Italia, no por un tema de redimensionar las herramientas, sino por el hecho básico de que en Europa hay una gran cantidad de artesanos que hasta la fecha son referencia para cualquier taller. La segunda es Sandoval México. Ellos también se ubican en León, Guanajuato. Tienen talleres en Chihuahua. Pronto haremos un... Nuestros sandoval favoritos. Es una marca relativamente joven pero de gran calidad. Ellos utilizan pieles de becerro mexicanas, pero también usan pieles preciosas. Además, en sus redes sociales anuncian que pronto lanzarán una colección que obtiene su último pulido con champán. Veamos de Francia. En Francia hay muchas marcas interesantes. A continuación te nombraríamos dos de las más populares: Berluti. Si bien no podríamos dejar de mencionar a Berluti, Berluti es una marca muy importante que se dedica a la creación de zapatos artesanales que a la vista son impresionantes. Y desde 1895 Berluti ha cultivado su propio estilo único, uniendo audacia fantasía y clasicismo. La experiencia en forma, selección de tejidos y precisión de corte los hacen lo que son hoy en día. En 2017, Business of Fashion nombró a Berluti entre las 16 mejores empresas para trabajar en la industria del calzado. Enseguida tenemos J.M. Weston. El siglo francés J.M. Weston fue fundado en 1991 por Edouard Blanchard, con su producción permaneciendo centrada en su platier de Limoges hasta la fecha. J.M. Weston posee su propia cotiduría, lo que les permite mantener el control de casi todo el proceso de producción. Al igual que muchos de los zapateros de esta lista, utiliza la construcción de rivete Goodyear, permitiendo que su calzado dure décadas. La marca francesa imbuye a la tradicional zapatería inglesa con un enfoque galo, el calzado resultante es menos tradicional, pero más contemporáneo. Veamos de Italia. En Italia hay muchas marcas, tantas que difícilmente podremos mencionarlas. Pero te traemos dos de las mejores, que no son tan populares en el mercado, pero su calidad es inigualable. Antonio Meccariello. En la década de 1950, las pequeñas ciudades cercanas a Benevento estaban muy involucradas en la industria del calzado. Era un sistema basado en trabajadores externos, donde varias partes de los zapatos eran hechas por diferentes grupos de personas y, principalmente, en sus hogares. El fundador Antonio Macariello tuvo la suerte de llamar la atención de Mariano Rubinacci, que había visto sus zapatos y se acercó con la idea de colaborar y crear una serie Ready to Wear well bajo su marca para ser vendidas en su famosa Sartoria Rubinacci en Napoli. Ese fue el comienzo de todo. Poco después, Antonio Meccariello se asoció con otras grandes empresas antes de consolidarse en el mercado como marca propia. Veamos ahora a Paolo Scafora. Paolo Scafora estableció su marca homónima en Nápoles, Italia, en 1956, con la compañía actualmente dirigida por su nieto. Originalmente produciendo calzado preta D, Paolo Scafora ha estado ofreciendo zapatos a medida durante la última década. Genayo Scafora era un joven talentoso que heredó la pasión de su familia por los zapatos y un pequeño taller en los años 70. Fue entonces cuando el nombre actual, Paolo Scafora, llegó a ser en honor del hijo de Genayo. Paolo, desde 2005, es la tercera generación de Scafora que dirige la empresa y la dirige de nuevo a sus raíces y valores tradicionales. Amigos y que está, dinos qué te parecieron estos zapatos y qué modelos elegiste como favoritos. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.